Bienvenidos, mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En esta serie de videos de experimentales, vamos a ver ahora el rectificador monofásico no controlado, es decir, el rectificador de diodos de onda completa. En este caso tenemos nuestra fuente, nuestros cuatro diodos, y vamos a trabajar con una carga RL. La forma de onda de un rectificador de diodos monofásico, la podemos ver en azul para la tensión, y en régimen permanente, en rojo, para la corriente, si la condición de operación corresponde a condición continuada. Recuerden que para el caso de un rectificador no controlado, monofásico, para cualquier tipo de carga, se considera la condición de operación continuada, sobre todo si la carga tiene naturaleza con parte inductiva entonces para nuestro montaje vamos a utilizar la carga RL de 60 ohmios y 223 mH que tenemos preparado con un transformador para adecuar los niveles de tensión fin de trabajar seguro y el montaje de los cuatro diodos de rectificación que corresponden al puente, en este caso se hizo en una baquelita donde tenemos la entrada en AC y la salida en DC debidamente marcada, en rojo el positivo, en negro el negativo. Entonces podemos ver la comparación entre la forma de onda teórica y la forma de onda experimental. En amarillo la tensión, en azul o magenta la corriente en la carga. Inclusive podemos ver los niveles de tensión y corriente. En este caso estamos trabajando con un transformador de 120. A 24 voltios. 26. Casi en su mayoría. Tenemos la tensión efectiva por ciclo. El voltaje medio. Muy parecido. La frecuencia. Casi 120 Hz. Y los valores de corriente. Tanto media como efectiva. Podemos ver el proceso transitorio. De energización del rectificador. Y cómo vamos de la condición transitoria. A la condición de régimen permanente, que ya lo habíamos comentado. Recuerden que el régimen permanente, la corriente en un instante cualquiera y en un periodo después, tiene que ser la misma para considerar que estamos en régimen permanente. Tenemos la forma de onda a nivel de la fuente. Donde se alterna entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo para la condición continuada de corriente. Lo vemos perfectamente entre lo que es la tensión de la carga y la tensión de la fuente. Si lo comparamos con la fuente, propiamente dicho, tenemos la fuente y podemos observar el fenómeno debido a que estamos con un transformador de Mueca Online noche que es ese periodo de conmutación debido a la inductancia de la fuente. El efecto de no tener una fuente ideal. Es decir que tenemos una fuente la cual tiene una caída de tensión producto de la corriente. Y esa caída de tensión es proporcional a la corriente del circuito. En este caso como tenemos un circuito con baja corriente vamos a tener que esa caída es relativamente pequeña. Entonces aquí podemos ver una ampliación de lo que es la mueca, parte teórica, donde está una mueca bastante más ampliada, y lo que tenemos, el fenómeno producto del transformador que tenemos, que me produce una inductancia que corresponde a la inductancia de fuga del transformador, la inductancia de cortocircuito. Que produce una pequeña caída de tensión en los terminales en paralelo al rectificador. Recuerden de que esa tensión es la que ve cualquier carga de alterna conectada en paralelo a los bornes del rectificador. Si esa caída es tan severa como la mostrada en la gráfica teórica. Puede alterar el funcionamiento de los equipos electrónicos. En este caso... Vemos que la mueca para la escala que estamos utilizando, que en este caso tenemos una escala del osciloscopio de 500 microsegundos por división, no llega a ser más allá de unos 50 microsegundos si lo comparamos en un periodo de la onda de 60 Hz, que es de 16.6 milisegundos. Es decir, la mueca en este caso es despreciable y ya lo habíamos visto en las formas de onda que casi no se ve. Entonces de esta manera hemos visto cómo son las formas de onda de un rectificador monofásico de diodos con carga RL. Vimos lo que es la condición transitoria, la condición de régimen permanente y en este caso particular que estamos alimentando el rectificador con un transformador, podemos ver la mueca o el line notching que se produce cada vez que conmuta un par de semiconductores en operación del convertidor. Gracias por su atención.